Estará aquí el tío este. Vale, vale. Estoy muy calladita, gente, pero más que nada por... ¡Ay! ¡Hey! ¡Muy buenos monstruitos! Y hoy chicos os traigo el rojo, de Spying Horror Experience, un juego ambientado en la cultura española en el cual vamos a estar jugando en Twitch. Así que os recomiendo que os paséis por allí si no queréis perderos estos vídeos en directo. Tu amiga ha desaparecido desde hace días. Eh, la única pista que te ha dejado es una nota en la habitación con una dirección. Vale, Este por lo menos está en español, menos mal que está en español. Porque el de Mortuari estaba en inglés completamente y los gráficos... Bueno, los gráficos no están mal. ¿Vale? Más fluido que lo otro, muchísimo más. La verdad, parecemos un enanito, pero bueno. Vale, por aquí nada. Mantén clic derecho para mirar detalles. Uy, tenemos como un zoom, ¿eh? Tenemos el Octoify puesto. Vale, la cámara. Cuadro. 0B. Cámara, vale Eh, eh, eh okay. Eh, por aquí nadie me abre la puerta vale, vale, vale. Madden Spines <risa> Madden Spines Vale, a ver a ver qué dice eh, Desde que empecé mi cruzada He eh, procesado mucho, ya lo siento eh, vale, mucho texto Las pastillas estas no hacen nada A ver ¿Esto qué es? Vale, una familia típica Española <risa> Estos eran los reyes de aquí, de antes Me parece Vale, tenemos la linterna Nos han cerrado la puerta Vale, la, la linterna la tenemos encendida El rey Traidor Ok. Vale, la cocina Ahí hay sangre me parece ¿eh? Hay los, que, los quechus Los quechus del prima ¿eh? Ha llegado a España Vale, vale, vale El colacao, toma, toma colacao Madre mía Uy. <coughs> un momento, gente ¿Vale? Ahí está toma el muro. A ver Madre mía, eh, Hay un montón, pero un Toma copi! toma copi! Madre mía y me va a curtir el culo ya lo verá a razón todos estos son típicos periódicos de verdad que son de aquí de España ya os lo digo eh, vale cuchillo eh. Vale, nos vamos a venir aquí. Las cazas sí en España no son, ¿eh? Ya os lo digo. Vale, el apóstol. Tengo que encontrar una llave. Nuestras fuerzas son también presencia gloriosa de la historia y del honor de España. Todos debemos aspirar a conocer profundamente a la entraña española y hacer eficaz el esfuerzo común por una España mejor. El noticiario español... Viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa ver, Jesús, eh, guarda. Guarda la llave de la esperanza. El corazón de Jesús pertenece a Dios. Ah, vale, tenemos que buscar un cuadro. Vale, alcanza la vista. Eh, vale, somos capaces de verlo, podemos alcanzar. A la... Ok. Pues hay que encontrar un cuadro, seguramente. Madre mía, aquí la gente fuma punta pala, ¿eh? Tenemos que encontrar un cuadro seguramente, ¿vale? ¡Viva España! <risa> una por vale, por aquí nada La llave creo que, que la tenemos por aquí Abrir puerta. A ver cómo es el juego este de terror, ¿eh? Que ambientado en España, en Franco Cágate Me ha aparecido... Mira, aquí está esto Eh, no hay nada. Tenemos que encontrar un cuadro que es de, de Jesús. Que pone aquí la nota. A ver, víctima eh, Más fuerte, más sabio. Otra vez se me apaga la luz. Vale, hay que recargar la linterna, ¿eh? No sé si se me va a quedar sin batería a 2 x por tres. En plan... Eh, y me va a venir alguien o lo que sea, pero no me fío, ¿eh? ni un pelo. Vale, esto es nada, nada tampoco. Traidor. El cuadro de Jesús que está a la vista. Vale, aquí ni nada. Vale, no puedes abrir esa puerta, ok. Vámonos hacia aquí. Ahora abriremos estas dos, ¿vale? Vale, tengo aquí también Luz. Perfecto. Vale, un gato. Ocho. Ok, vale. Un cuadro de Jesús. Perfecto. Y nada. Vale. El de este, hay como sangre ¿eh? por todos lados. Hay que poner aquí, generalísimo. Eso es eh, perro, vale, eh, vale, vale, ok. Vale, perfecto, tenemos la llave, ¿eh? Tenemos la llave, gente. <coughs> perfecto, ok. Pues un momento, eh. Vamos no, aquí el de este. Vale, tenemos la llave que nos hace falta para esta puerta. Ay, bueno, espera un momento, no ha abierto esta Cuarto baño, ok No hay reflejo, eh, por lo que estoy viendo Vale, esto, vale Ok Daño Nada, una cucaracha, qué asco Vale, yo lo que quiero es recargar la linterna Antes de irme para allá Mira, 50 pavos Madre mía. ¡Uy! ¡Uy! <risa> no, no sé si conocéis este... Un momento, gente. Que creo que se me está cayendo la conexión. Hay que vea yo cómo va el directo. ¿Va bien? Vale, se supone que va bien, ¿eh? Que no tiene ningún problema y todo el rollo. ¿Vale? Así que... Sí, Estoy en, en la luz, en el lado seguro, ¿eh? Vale. Ok. La virgen tiene más mierda que el con una tonta. Mentes ignorantes, como una... Esto es otra pista, ¿vale? Mentes ignorantes, como una... Estantería, vale eh, Vacía, eso es lo que separa A los eh, borregos Vale, hay que buscar una estantería, ¿eh? Menos mal que la linterna Está recargable Aunque podrían ponerla con pilas Como en el outlet Sería un puntillo Pero, eh, o sea, eh, lo veo también muy lógico Lo de las linternas estas ¿Vale? Mayormente porque son muy típicas O eran muy típicas aquí en España La verdad de las linternas estas eh, Que iban como a pila, la verdad Y aquí me deja una puerta, ¿verdad? Puedo abrir, desde este lado Toma, copy A ver Desde ese lado no se puede abrir, pero de este lado sí pero Vamos a irnos a esta estantería ¿Vale? Que tengo ahí una puerta. Perfecto. Voy a hacer una cosa. Voy a esperar a que se me acabe la linterna. ¿Vale? Voy a esperar a que se me acabe la... lo de la linterna. Un momento. Antes de ir para allá. Y de hecho debería de abrir esta puerta también. ¿eh? Un momento. Antes de nada. Vale. Aquí están los de la puerta. Perfecto. Ya tengo todas las puertas abiertas. ¿eh? Ahora lo que estoy esperando es eso. Que se me acabe un poco la linterna. Antes de nada. Aunque allí tengo luz, ¿eh? Podría ir para allá. Me voy a quedar en mitad del camino sin luz. ¿Qué hago? ¿Voy para allá o qué? Voy a ir para allá, ¿eh? Vale, la puerta está bloqueada. Y como estáis viendo, hay aquí un loco asesino. Vale, una pista. Eh, tan solo cuatro notas eh, de la gloriosa melodía de la, par de la patria. Son eh, suficientes para desbloquear un, la, verdad, eh, la verdadera. Pues, vale, ok. Hay que buscar cuatro notas musicales para desbloquear eso de ahí, ¿vale? Eras tú. Ya ha pasado para acá, eh. Antea, así que tiene que estar detrás de la puerta esa, seguro. Sí. Vale, cu eh, ha dicho cuatro notas, ¿vale? Entonces. Eh, cuatro notas. Supongo que serán cuatro notas de estas de la música. O se refiere aquí al piano, ¿eh? Puede ser también, ¿eh? No sé. Típico pueblecito. Esto sí es muy típico, eh. Ahora, yo todavía no he visto a nadie con un machete por ahí. Esta era la, la pista de Jesús, ¿eh? Esta, esta ya la hemos encontrado, vale Cuatro notas, ha dicho Vamos a meternos aquí, un momento Supongo que las cuatro notas Más fuerte Eh... no necesita? esas pastillas del diablo Ok, eh, me aseguro que ah, Vale Vale, ok Aquí tiene pinta de que no me voy a poder esconder, no sé. Ay, Cuatro notas, cuatro notas... Ah, vale. Creo que se ha abierto la puerta, ¿eh? Creo que sí que se ha abierto la puerta, ¿eh? me parece a mí. Me he escondido aquí por lo mismo. Vale, vale, vale. Estará aquí el tío este. Vale, vale. Estoy muy calladita, gente, pero más que nada por... ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! pa detrás, lo tengo detrás, lo tengo detrás. No me quedado aquí agachado, me queda agachado. ¡Ay! Me he quedado agachado, tío. Ay, no, me lo puedo creer. ¿Aquí? Puta. Tira, tira, tira. Vale, que llego, que llego, que llego, que llego. que llego. No sé qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí, que no hay, hay nada, no hay nada. Me cago en tu prima. Vale, vale, vale, vente, vente, vente, vente. De... ¡Qué capullo! cruza por aquí ¡Ay! <risa> ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale vale. Lo tengo detrás Me va a cuchilla Pero bueno Señora, ¿qué estaba haciendo usted con este caballero? ¡A Vale, vale, vale Voy, me voy, me voy, me voy, me voy Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ay, joder! Vale, vale, vale Era eso, que tenía que salir ahí del piso Vale, vale, vale Pues nada, chicos, espero que les haya gustado esta demo ha sido bastante divertida más que.